Hola amigos del canal, hoy pasamos la tarde en McDonald's, un restaurante de estos franquicias, pero simulado, así que a por él. Bueno, empezamos en el restaurante. Uy, dice que tengo mucha hambre. Comerse el Happy Meal. Mm, ahora quisiera ir a jugar al, al área de juego. Ahí está. Ostras, que guapo. A ver. Ostras, qué manchurrón, ¿no? A ver. Las puertas abren para afuera. Dios, lo que un poco me gusta eso. Demonio. Necesito encontrar el que La manera de abrir esto, supongo. Ah, no Ay, había una puerta por allí, vamos La musiquilla es alegre Estamos ahí todos contentos, pero no hay nadie ¿Eh? Hombre, está preparando Un váter, otra La llave Bueno, pues vamos Me he comido un Happy Meal, pero ¿quién me lo ha servido? Qué cosa bueno, en el canal hay juegos de terror. Hay juegos de todo, ¿no? Pero, eh, pero este parece que no es mucho de terror, ¿eh? Por la música. Activar energía. ¡Ostras! Ha cambiado hasta la musiquilla. ¡Hostia, qué guapo! ¿Eh? ¡Uy! Sangre y una mano. ¡Yoy! ¡Está chillando! ¿Qué hacemos? Subimos por aquí. Sube, sube, sube. Escalera de caracol. Y ahora qué hago? Pues quería, decía que quería ir a jugar. Pues vamos a ver. ¡Opla! ¡Uy! ¡Pah! Hemos caído aquí en las bolas. ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¡Dios! ¡Qué grito más raro! Por favor, ¿y dónde estamos ahora? ¡Ostras! Estamos como en el interior de, de un pasadizo lleno de, de bolas. ¡Una linterna! ¡Vaya! ¡Ah, Nuestra amiga la linterna. ¡Hola, amiga linterna! ¡Buf! La música se ha vuelto de amigable a, a rara. Y aquí hay un montón de bolas botando. No matan, no matan. Bueno, vamos a pasar No se puede abrir la puerta O oh, para arriba A ver es qué nos encontramos por aquí Sigue habiendo bolas ¡Ostras! Caen las bolas ¿Hacia dónde? ¡Oh, quita para allá ¡Sumar! Ah, mira, una puerta Vale, vamos Y aquí bola y ahí... ah arriba hay algo a ver ¿se podríamos saltar ¡Ah, mira hopla hopla no hemos caído nos subimos aquí se puede ¡Ah! Ah, no hemos caído otra vez Venga, vamos ah. Ah. A ver Bien Bien Una llave, joder Vámonos bueno, Vamos a la puerta que había antes Porque no hay otra cosa Bueno El juego terror, terror No parece que no es de terror O sea que Puede que sea un juego raro de estos Que de misterio o lo que sea Que también nos gusta en el canal Pulsar este botón Y ahora El ambiente, ah, mira, se ha creado como un puente de bola. Me toca que atrever a pisar. A ver, yo voy saltando ahí ¡Ey! ¿Qué he pasado? Y ahora. Uy, uy, uy. ¿De dónde vamos? Oye, el juego me está gustando, ¿eh? No sé de, lo, de... ¡Eh! dónde hemos llegado. Ostras, es como un otro restaurante dentro de. de... De esto de las bolas, del depósito de bolas. Hay un árbol. A ver. ¿Tiene nada. Pues no, no, no. A ver qué hay en el restaurante. Supongo que hay en el restaurante. Yo le he visto la WS ahí del demonio. Ah, mira. ¡Ostras! un panteón Dios un montón de bolas y con cuerpos aquí dentro no podemos abrir bueno el juego no tiene susto ni tiene nada o sea que por ahora ¡Ajá! Dios que es esto ¡Ah! nos ha matado ostras me he quedado así, a dos velas y hay que empezar desde desde la linterna el juego, juego estaba bien, me parecía una caca, pero está bien, me ha gustado así que le voy a poner un 7 sobre 10, espero que estén de acuerdo así que si le ha gustado el vídeo, like y bueno, nos vemos en un próximo juego, así que chao y hasta la próxima